En este módulo, en esta entrevista, contamos con Sara Domínguez. Sara es ingeniera en electrónica y automática industrial. Está dedicada profesionalmente al diseño de equipos electrónicos en una startup llamada Tecné, donde aplican criterios ambientales para intentar reducir el impacto de la industria electrónica que estamos viendo en este MOOC. Y además es voluntaria de Ingeniería sin Fronteras y de SETEM Cataluña. Bienvenida, Sara, a, este, a esta entrevista. Muchas gracias. Muchas gracias también por la invitación y bueno pues por poder eh, darme la oportunidad de visibilizar eh, estos impactos socioambientales de este sector. Tú, Sara, has conocido de primera mano los dos vertederos de basura electrónica más grandes del mundo, Guiyu eh, en China y Aguablosi en Ghana y la transformación que han sufrido en los últimos tiempos. ¿Qué nos puedes contar de ellos? El caso de Hablobosí en Ghana es el caso que más de cerca conozco, al ser pues, un vertedero más accesible, digamos, y no tan oculto como el de Eguyu en, en China. Hablobosí eh, se encuentra en el medio de la capital de, de Ghana, que es Accra. Y bueno, pues es todo un barrio gigantesco eh, con muchísima actividad comercial, el, no solamente está el vertedero. Eh, en los alrededores del vertedero hay un, hay un mercado de frutas, verduras y bueno, pues hay mucho movimiento aparte del, del propio del vertedero, que al final es un centro abismal de economía circular. Y este vertedero está limitado por un río. El río además... Eh, Está a escasos minutos de, de la desembocadura ya de, en el propio mar, entonces, eh, bueno, pues como os podéis imaginar, pues lleva una infinidad de residuos eh, electrónicos hacia, hacia este. Es un vertedero pues que tiene pues graves impactos medioambientales en todo su entorno, ya no solamente en el río como hemos hablado, sino también pues en su suelo en todos los animales que hay dentro del vertedero porque hay bastantes animales que están pues, comiendo directamente de los residuos. Eh, bueno Al final, tú cuando llegas al, al vertedero de Ablobosí y te das cuenta de lo inmenso que es y la, la cantidad de basura electrónica que hay, pues pisas sobre ello y ves como se sí, aprecia incluso como te hundes porque hay capa tras capa de, de basura electrónica. Eh, hay pues plástico de carcasas, eh, placas PCBs por todos los lados, envoltorios de, de la propia electrónica, cristales rotos de pantallas. Entonces, bueno, eh, tú puedes llegar a apreciar cómo eh, hay personas que están desmantelando por todos los lados en la electrónica, en los dispositivos están extrayendo los componentes más valiosos, que al final son los metales, eh, manipulando todos estos productos pues como os podéis imaginar, con eh, instrumental muy rudimentario. No, al final no tienen la, las mismas eh, herramientas y instrumentación necesaria para reciclar que puede, se puede llegar a tener, por ejemplo, aquí en España. Y obviamente, pues tampoco las mismas protecciones. Entonces eh, lo hacen totalmente sin protección. Normalmente eh, son... Hombres y niños los que trabajan directamente con los residuos para ganarse la vida pues por un, por un precio mísero realmente. Pero también hay mujeres eh, no trabajando directamente con la electrónica, sino que están más dedicadas a la venta de comida, de bebida, de agua directamente para. no solamente para beber, sino también para lavarse, para apagar el fuego una vez que, que se ha quemado y se ha extraído los, los eh, metales de los residuos. Y bueno, pues. La manipulación de todos estos productos... ...pues muchas veces son productos tóxicos... ...hay un humo que se desprende de la quema... ...de, de estos materiales que es brutal... ...los chavales tienen quemaduras... ...pues muchas veces el viento se cambia de dirección... ...en, en un momento que no, no se espera... ...entonces tienen quemaduras... ...tienen problemas respiratorios... Eh, ...problemas cutáneos muy graves... Eh, ...hay muchos casos de cáncer también... ...de hecho cercano al vertedero hay un hospital eh, con un elevado caso, número de casos de cáncer en niños y en niñas, eh, que no solamente trabajan en el vertedero, porque también hay niños eh, pequeños que están recogiendo del suelo lo que ya el resto de personas no recoge, sino que también hay muchos niños en, en todo el, el suburbio de, que hay alrededor de, de chabolas, de gente que vive en todo este barrio. Entonces, hay impactos tanto medioambientales como sociales en, en todo el, el barrio de Ablogosí, no solamente en, en el propio vertedero. Y ha habido un cambio eh, recientemente, eh, porque el ministro regional de Acra ordenó el desmantelamiento de Ablogosí. Entraron además de manera muy violenta y se desmanteló eh, de manera progresiva. Eh, no solamente el vertedero, sino todo el barrio, lo que hemos comentado antes, de todo el mercado, el suburbio de Chabolas que se está eh, intentando desmantelar ahora en estas últimas etapas. Y bueno, se está, se está pretendiendo acabar con la actividad de Ablobosí. Eh, está todo tirado abajo ahora no se permite comercializar en los alrededores, entonces lo que es el vertedero como tal está totalmente tirado. Y ahora la actividad de quema de cableados, de todo este, eh, esta actividad para recuperar los metales se está haciendo por muchos diferentes puntos de, de toda la región porque no nos olvidemos que sigue llegando electrónica de, de países desarrollados hacia, hacia Ghana. Entonces tienen que subsistir como pueden y, y esta actividad realmente no ha finalizado a pesar de que el, el vertedero ha sido desmantelado. Y bueno, luego también he visitado Wii U en China, eh, antes realmente Wii U era muy parecido al vertedero de Abloboshi en cuanto a que era un vertedero abierto, a cielo abierto, pero eh, yo ya cuando llegué, esta situación no, no estaba así, sino que es un recinto eh, donde se desarrolla una actividad en un recinto industrial, digamos, con muchas naves, que están construidas bajo lo que el gobierno chino ha denominado Parque Industrial Nacional de Economía Circular donde bueno, pues las condiciones han mejorado pero desde luego pues no son para nada las ideales y bueno, es un recinto gigante totalmente vallado, con supervisión donde es muy difícil entrar de hecho me costó un montón y es muchísimo más difícil todavía llegar a entrar en cada una de esas naves que suelen ser naves fa familiares eh, yo de hecho no pude llegar a, a entrar en ninguna de las naves eh, es muy muy complicado intenté pedir permisos por todos los lados y, y, y no se te conceden esos permisos y bueno ahora realmente eh, China ha vetado la entrada de residuos eh, dentro del país eh, desde otros países hacia China pero bueno como os imaginaréis pues China eh, la gran cantidad de eh, residuos electrónicos que genera pues es, es brutal ¿no? ya internamente en el propio país al, al ser uno de los principales fabricantes y consumidores de electrónica. Estos vertederos se alimentan de basura electrónica proveniente del llamado Norte Global, incumpliendo en muchos casos el convenio de Basilea que prohíbe exportar basura. ¿Cómo se realizan estos incumplimientos? Efectivamente eh, se está exportando basura electrónica se estima que se exporta entre un 7 y un 20%, no hay apenas información de ello, de cómo se cuela hacia estos países en vías de desarrollo, a pesar de, de que existe el convenio de Basilea, como comentas, eh, que lo prohíbe. Y bueno, estamos hablando de un 7, entre 7 y 20%, eh, pero es que la basura que se genera a nivel electrónico pues, no es poca, para que nos hagamos la idea, eh, aproximadamente unos 53,6 millones de toneladas se generaron en el año 2019 a nivel mundial, durante todo ese año, lo cual es una barbaridad. Entonces, imaginaros todo lo que se llega a exportar contando con ese entre 7 y 20%. Estos residuos pues, son eh, generalmente exportados pues, por empresas, por organizaciones, hay mafias en torno a todo esto. Se suelen exportar de, como declarados de material de segunda mano y también muchas veces como donaciones. Eh, de hecho, en Hablobosí se podía apreciar cómo eh, estos residuos llegaban al, al puerto contiguo de Tema, que sería, es, está al lado de Acra y llegaban en grandes contenedores, entonces lo que hacían realmente es que la parte más visual de esos contenedores, nada más abrirlos, pues eh, digamos que metían los dispositivos que podrían llegar a tener mejor impresión o que realmente funcionasen y se, no fuesen residuos, pero claro, el contenedor, los contenedores son gigantes y al final de todo el contenedor pues hay otros muchos dispositivos que no funcionan y que bueno, tenían peor apariencia. Luego también había, que me chocó mucho, en el vertedero de Ablobo sí había muchos coches, autobuses eh, que estaban totalmente desmantelados y realmente era porque también llegaban dentro de, de los mismos los residuos electrónicos, los camuflaban dentro de, de esa, esos eh, vehículos, ¿no? Y bueno, pues hay un gran vacío, eh, un gran vacío legal en el, toda la parte del convenio de Basilea que hace falta auditar y trazar para poderlo detectar y poder poner fin a, a esta gran problemática, al menos en las condiciones en las que se está realizando y realizarlo de otra manera. Aquí en la fotografía podéis ver una etiqueta entre las muchas que fotografié en Ablobosí donde se trata de un residuo español que se ve claramente en la etiqueta y es un ejemplo de, de ello. Y también quería mostraros en esta otra imagen eh, dentro de una organización que se llama Baxel Action Network en el informe que muestro a la derecha de la fotografía, eh, realmente lo que han hecho es demostrar que esto se está haciendo. ¿no? Eh, tienen varios informes, entre ellos este que es en el caso de europeo, donde lo que hicieron fue instalar localizadores en pantallas, en impresoras, en ordenadores y, bueno, pues estaban trazando esa exportación de residuos. Entonces, aquí eh, muestro un ejemplo claro, en nuestro caso en España, donde se llegó a exportar una pantalla LCD a, a Lagos, en Nigeria. Y, y esta había sido depositada en un centro de acopio municipal en Valencia. Como hemos estado viendo, el origen está en la gran cantidad de basura electrónica que generamos en Occidente. ¿Qué podemos hacer para reducir nuestros desechos? El primer paso es reducir nuestro consumo, ¿no? Eh, yo siempre digo que no hay ninguna opción más ética que la que ya tienes y no te compras. Cuando se hablan de móviles éticos y todo esto, ¿no? al final, sí, son eh, otras alternativas, pero no hay nada más ético que lo que ya tienes y reutilizas y alargas su vida útil. Y bueno, pues eh, dentro del ciclo de vida de los productos electrónicos pues, participan muchos actores, entonces la responsabilidad es compartida, ¿no? por todos ellos y todas las soluciones que se, que se deben de dar pues desde la parte de las empresas de la ingeniería, los fabricantes eh, desde luego que se debe de revaluar todo esto y diseñar de forma adecuada para que esos productos que se diseñan eh, tengan una vida útil más larga eh, en contra de la obsolescencia programada por supuesto, hacerlos más reciclables más utilizables Luego, pues por parte de las administraciones, de los gobiernos, eh, tanto locales como internacionales, pues se debe de regular todo esto, todo el ciclo de vida, no solamente el fin de vida y proteger pues, eh, tanto a las personas como al medio ambiente por delante de todo, con auditorías, con esos controles que aseguren que se cumple con las regulaciones, como por ejemplo lo que hablábamos antes del convenio de Basilea. Además de dar ejemplo con compras públicas éticas. ¿no? Luego, desde la ciudadanía, eh, debemos de exigir el cumplimiento de las leyes y consumir de forma consciente, reduciendo eh, nuestro consumo sin llegarnos a dejar llevar por esas campañas publicitarias que nos hacen comprar de manera compulsiva, porque no olvidemos que eh, al final el consumo es un acto político. Y bueno, luego yo creo que es importante también desde las escuelas, universidades, eh, formar, sensibilizar, como se está haciendo con, con este curso y desde las ONGs también que hacen lo propio con la ciudadanía. Y cuando un dispositivo realmente ha llegado al final de su vida útil, ¿qué hacer con él? ¿Qué podemos hacer con él para garantizar que siga el proceso adecuado para su aprovechamiento dentro de una economía circular? Pues sí, realmente cuando el dispositivo se transforma en un residuo es donde tenemos la opción y la responsabilidad tan importante de cerrar el círculo ¿no? para evitar una economía lineal y fomentar una economía circular por un lado a través de la reparación y la reutilización para así volver a la fase de uso y por otro lado a través del reciclaje, de la recuperación de los materiales y de esta manera poder volver a la fase de la fabricación y con ello pues reducir nuestro consumo y todos los impactos tanto sociales como ambientales de todas las fases del, del ciclo de vida de los dispositivos. Entonces eh, nosotros, bueno, pues aparte de como tal de, de intentar alargar la vida útil de los dispositivos al máximo a través de la eh, reutilización, reparación y por supuesto el último debería de ser ya el reciclaje, de llevarlo a los puntos limpios donde proceda, eh, pues también hay muchas iniciativas sociales. Eh, hay iniciativas de reparación eh, en comunidad. Eh, por ejemplo, los cafés o vermus reparas de Ingeniería sin Fronteras, eh, las Restart Parties de restarters donde al final se trata de reparar en grupo, en comunidad. Y bueno, pues dar una segunda vida a dispositivos que de otra manera quizás hubiesen sido ya desechados. Luego pues hay otras iniciativas. Eh, pues en, en la foto muestro, por ejemplo, en la furgoneta de, de Solidanza, que va pasando por diferentes poblaciones. En este caso es una iniciativa más de Cataluña, donde eh, se intenta reparar de manera móvil en los diferentes dis, eh, municipios. Luego, también, pues por supuesto, hay tiendas de reparación, hay manualas, manuales de reparación como iFixit que muestro. En internet eh, podemos encontrar en esta web guías de reparaciones de un montón de dispositivos electrónicos, luego hay incluso rankings de puntuaciones de marcas con diferentes criterios de reparabilidad, eh, también a la hora de comprarte por ejemplo un móvil pues puedes llegar a tener eh, esa referencia ¿no? a la hora de, de escoger, luego también pues hay campañas de recogidas de móviles eh, de diferentes asociaciones de diferentes ONGs, como también, por ejemplo, eh, ISF, eh, SETEM, Alboan. Eh, estamos llevando campañas a nivel nacional donde tratamos de visibilizar y reducir pues, todos estos graves impactos de, de la electrónica en todas sus fases. Y bueno, pues ya por último, eh, simplemente mostrar en, en estas imágenes esos rankings de los que os hablaba, ¿no?, de como consumidor, pues poder tomar esas decisiones en base pues a unos criterios que ya hay organizaciones que muestran. Entonces, aquí hay diferentes opciones de, de, bueno, de compra, realmente. Bueno, Sara, pues muchísimas gracias por toda la información que, que nos has traído y por todas estas propuestas, iniciativas, ¿no?, de, de todo lo que podemos hacer como consumidoras y consumidores animar a todas las personas que estáis viendo este MOOC a, a, a pensar en ello, a tomar esa iniciativa y a difundir esta información también en vuestros entornos. Muchísimas gracias, Sara, por tu participación. Muchas gracias a vosotras por la invitación y, bueno, pues lo dicho, realmente eh, todo pasa por nuestro consumo, no, por reducir, eh, decrecer, ¿no? E intentar llevar una vida lo más sostenible posible y bueno tener en cuenta criterios sociales y medioambientales en todas nuestras decisiones no